Un hombre hirió apuñaladas a su ex pareja un hecho ocurrido la tarde del pasado lunes en el sector en Sánchez Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Arlette Alessandra Bonilla, Alex de 25 años, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado a consecuencia de presentar heridas múltiples por objeto punzante en región abdominal derecho y traumas múltiples en región facial y cervical por traumas diversos con objeto contuso. Según diagnóstico médico, de acuerdo a la lesionada, su agresor es el nombrado Miguel Ángel Polo, por supuestos motivos pasionales. Eh, eh, parece que tiene una llave de mi casa, no sé si sacó copia, no sé, yo no sé, yo estaba durmiendo y en mi casa no había nadie. Entonces entro a la habitación y comenzamos a discutir. Un tema ahí, hablamos y eso Y entonces él me dijo que si yo no me iba a estar tranquila Que si yo no iba a estar con él O si quería que me matara Y yo le dije, ah, pues mátame entonces. En la actualidad ustedes estaban separados, ¿verdad? ¿Ustedes estaban separados? Sí, muy separados Muy separados ¿Ustedes qué tipo de relación tenían anterior? La, la relación, antes éramos pareja El papá de mi hijo Ah, ¿ustedes tienen un hijo también? Sí, wow. sí. Entonces él quiere que tú regreses con él. Él quiere que yo esté con él tranquilo. Que yo esté con él tranquilo. ¿Cuándo fue ya que te manifestó? ¿Qué te dijo él? Eso mismo. Que me esté con él tranquilo. Él no quiere que yo esté con nadie, él quiere que yo esté con ella. ¿Entiendes? ¿Qué tú le dijiste entonces? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? No, yo no quiero estar con nadie, yo quiero estar solo. Entonces inmediatamente te digo. Eh, se quedó ahí, eh, daba vueltas. Yo creía que no me iba a hacer nada porque yo no sabía que era capaz de eso. Ya. Wow. ¿Qué utilizó para el interno? Una tijera. ¿Cuántas puñaladas te dio el rey? Dos. Dos. ¿Qué tú le pides a la justicia? Que se haga justicia. Que esto no se quede así. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.